Tenlo ahí arriba, tenlo ahí, para que no... Hola querido público, ¿cómo están? Hoy en nuestro segmento de Maldito Inmigrante vamos a hablar de Países Sin Luz, porque al parecer a mi jefe le encanta torturarme. No, bueno, venga, jefe, weón, no soy tu jefe. Aquí per somos compañeros de trabajo. Perdón, mi esclavista. <risa> soy locutor. El locutor 1, locutor 2. <risa> Espera, es mi segmento, entonces porque yo soy el 2... <risa> Ay, bueno, ni modo, la migración. Porque eres abusable, por eso. <risa> bueno, pero es mi segmento... <risa> tu <¿Esto risa> programa en realidad? ¿no? Maldito, bueno, no sé, tu y tu, tu visiones artísticas, yo, yo ni entiendo qué es esto, pero igual yo le doy nada. No me imagino, po, weón, de dónde he venido, no entiendes nada, po, weón. Pues arrancaste, po, weón. No, weón, hay ¿eh? mierda. <risa> ¿Qué es esa weón? Es lo que tiene en la mano, no los... sé. <risa> Tanta esto... tecnología. Ay, extraterrestre. <risa> Ay, cállate mierda, yo conozco los teléfonos tranquilo. Tranquilos ah, ¿sí? ¿Cuánto más? Que yo me pudiera comprar uno en Venezuela es otra historia O que me durara sin que me lo robaran Bueno como el pollo, cuánto vale el pollo allá? <risa> la vieja fea, a ver, los no, no sé, varios sueldos mínimos en Venezuela. Hoy oh, costaba, güey, un pollo. De allá, plata de allá costaba como, dos oh, sí, millones. Sí, sí. ¿Ya pues, de tú un millón de bolivianos? ¿Cómo es ¿Qué la moneda tuya? De... No sé, ya ni. O sea, yo cuando me fui. Era como está... un millón de pesos acá. So no, o sea, no, de allá. Ajá, un millón de, de, de bolívares. Como mil millones de bolívares. No sé, en este. escudo acá. Dos escudo <risa> <risa> Tal el escudo vez. Escudo de una moneda antigua. Tal vez. Moneda de borracho. Te doy dos escudos por un pollo. Por porque... escudo, weón. El escudo de moneda antigua. Ah, no hay es yo... escudo de cerveza. <risa> por eso tu país cagó, weón. Porque no gastas ni una weá. Bueno, mi hijo, pero yo, tú crees que yo voy a entender tus monedas. No, hombre, a duras penas recuerdo la historia de mi país ¿Tú crees que me voy a saber la tuya? <risa> Mira, ¿te la digo? Yo te la digo Ay, no Había una vez Necesito <risa> subtítulos, ya va Había, había una vez en un pueblo zumbero, un va a y se lo cagaron. Se le está arrancando Resulta Mira, bueno, aquí empieza el final de mi carrera <risa> Vamos a evitar esa frase <risa> Bueno, como mi funable esclavista dijo Él cree que uno es que Ay, me dio la gana de escapar Porque debe ser que o sea, como aquí la gente es muy alarmista como que, ay, que aquí la delincuencia está muy grave sí, la delincuencia está muy grave pero no, o sea, cómo decírtelo los, los delincuentes no imponen el toque de queda como en Venezuela que, y ni siquiera es que un toque de queda muy claro puede empezar un tiroteo muy bien a las 7 de la mañana a la plena luz del día en una panadería y tú no sab sabrás la razón de por qué simplemente hubo el tiroteo y la policía ahí a unas cuadras y no salen porque no tienen armas. Pero sí pueden extorsionar al pueblo porque le pueden meter droga o no incluso... tienen arma Los policías. Eso ¿no? es lo que quieren hacer acá. Mhm. Entonces. Alarma de Alarma. Bueno, eso es lo que quieren hacer acá. Alarma de izquierda. Alarma, alarma de izquierda. De izquierda. Uh -huh. Alarma de retroceso. Alarma de retroceso. <risa> sí, porque la gente todavía le dice a la izquierda progresista, pero más bien quieren retroceder, porque no es por tirarle mierda a un solo lado político, porque todos valen mierda y creo que me van a desmonetizar por eso, pero o sea, lo objetivos si no, esta, esta parte va a la plataforma y, la, y, y Venezuela país lindo con una bonita república los mandamos a Youtube <risa> sí la censura no, la de censura YouTube la, por... la versión acta para todo público y la versión para más 18 la, ver la versión Trump la mandamos a la plataforma <risa> a la que no nos demonetice tanto por decir grosería pero bueno no, y los policías no tienen armas o simplemente los policías son los mismos delincuentes pero con disfraz, con uniforme. ¡Uy, uh, qué parecido! Aquí lo único raro ah, es que ah, los tienen un porcentaje de aprobación del 53%, weón. Mira, yo no sé, lo único que he notado de los carabineros de aquí es que todos tienen la misma cara, la gran mayoría. No Ay, este le disculpo Dile disculpas, carabinero, cuando lo veáis, weón. Aquí... aquí bueno, weón, pero yo no le... ¿Y, y pero tú no tengo todavía... derecho a opinar acá. Anda, anda, a defender a tu país. Anda a comer, comer la, mierda. ¿Qué oh, es la que le dice, weón. Anda a ah, comer mierda. Es que mierda. nosotros peleamos por nuestro país. Ay, tú, weón, ni siquiera peleas. Tú lo único que haces es beber chela y deprimirte. Como una solterona. Con un gato. <risa> con, con un gato. Jugando con la lana así. ¿Qué hablas tú, mierda? No joda, como dices tú, mierda. Y cuando llego a la casa... No, te metes te el dedo en, por... en la raja <ríe> Mientras tomas chela, ya me lo qué contaste Pero era cosas la no era necesario porque qué estamos? porque Chile no es un país libre? Porque yo no puedo hablar ¿Qué? ¿Acaso me quieres oprimir? <ríe> ¿Me quieres oprimir, mierda? <ríe> Para pa ver, a qué país me voy <ríe> Ay, Me quiero ir, como el otro día Me quiero ir a... ¿A dónde te quería ir? Bueno, bueno ver, antes de seguir el bullying, eh, vamos a hablar de que el, el, el capítulo de hoy es un OVA, ¿ah? para la gente de la anima, animación va a callar. Marico, deja de hablar borracho porque estás sobrio, pero no sé. el anima haces. No, es que estoy relajado eh, <risa> y tengo tuto. No, el, el, programa, el, no pues el programa de hoy, ¿cómo se llama? Pero, es, la, es la competencia de cuál de los dos países tiene más luz. Bueno. Una breve introducción para darles contexto de por qué nació este tema. Yo me desperté mientras iba a mi tortura laboral diaria. Ah, Ve sí, cuéntame más. Veía en Facebook mientras contaba los. Que bueno que tengas trabajo en pandemia. Sí. <risa> en pandemia no entiendo caca. No, no, se acerca. No, eso es normal. Se acerca. Se acerca. Menos mal que aquí los wateres están limpios y no se pueden usar todavía. Si no la tuviera... Acá hay, acá hay caca nacional. Hombre, no hay caca internacional donde en el antro que vives tú. Bueno, los que me dejaban... De prostitución también, me contaste los Los que me dejaron caca principalmente eran chilenos. A uno le, le decían el chilote porque venían de Chile. ¿eh? Y de paso se robó un pantalón. Fue tan que ponga. ¿Qué ponga robarse un pantalón usado, güey? Sí, de paso sí, llegó el vecino que era dueño del pantalón y le dijo: Te quitas esta mierda ahora mismo. Que también es chileno, por si acaso. No voy a decir que, ay, que el extranjero le quiere quitar el pantalón al pobre. No, chileno le quitó a chileno, por si acaso. Por si me quieren funar. Y la de la cara de los carabineros. Era por facciones, no por ser clasista Porque vi la cara de mi jefe en otro carabinero <risa> <risa> Igualito, yo cuando, cuando vinieron acá, cuando que, intentaron agredir a mi tratante de personas <risa> A mi tratante Que de baja <risa> no, no creo el, que haya pasado un, algún... Uno de los carabineros que vino a atender y a regañar a mi jefe por llamarlo Porque casi le quitaron un vaso en la cara ¿Qué? Ah, te acuerdas el muchacho que... Ah, seguro ya El incidente aquel uno de los carabineros era el clon de mi jefe, solo que más flaco ah, y más el alto. No, el que viene a, a, a sobre... regañarte por llamarlo para hacer su trabajo. <risa> sí me acuerdo. Y tenemos ¿Qué? cosas más importantes que hacer. ¿Como que, A ver, ¡dímelo pu! ¡Dime qué pu! ¡Ah! No, y a ti te regañaron por ser clasista porque yo he tratado con gente de población y todos siempre son así. Usted no puede ser clasista con la gente, usted no puede decir ¡Ajá! ¿Y a dónde va ahorita? ¿Cuál es, a a ¿Cuál es el destino? Dime de dónde vienes. ¿A dónde vas a ir a trabajar ahora? ¿Cuál es la urgencia tan grande que no puedes venir a atenderme? ¿Cuál es tu operativo que te están diciendo ahora po? Pues, ¡Ah! ¿Que estáis tan apurado No ¿Te vas a ir a las condas a atenderme? Ah, ah, no, no, no. recordaré Recordar es vivir y yo me estoy riendo, bastante. Oye, el Siempre, así, yo creo que la gran mala fama se si por ese tipo estuviese, No, no sí, Pero, son, son, son, sí, son tonteras. Yo siento que si los capacitaran eh, en esa parte, ¿caché? Como que sería distinto. Pero, ¿cómo te responden así, Como, Casi Una que... vez, weón, bueno, robaron acá, en estudios... Barcazo ajá. <risa> bueno, y el loco llega el, llega el, barca, llega el Paco con el fiscal o el fiscal, me dice, y me dice, se van a tener que quedar acá porque capaz que vuelvan. Me hecho así un fuerón y no robaron nada, pues, bueno. Pero cacha que te tiene que cuidarte, dice esa No, aquí yo, yo veo que las leyes son demasiado abstractas porque dicen, en el sentido, tú no puedes agredir a tu agresor porque le, le causaste daño. O sea, uno actúa en defensa propia o de su propiedad privada e intelectual. Y a veces la situación conlleva a que tú desafortunadamente tengas que lesionar a esa persona. Primero para que no escape y segundo para que no te devuelva el golpe. ¿Pero ¿Qué lo vas a lesionar tú? Oye, con, René, con rajuño. Un golpe ah, en, sí. la ¿Eres ¿Con en la el cara. ¿En las labios? Dije en la cara. Con el látigo del amor. Te puedo dar una lesión ahorita con una patada, así que cállate. Y... ¿Los carabineros se llevaron al, al, al Pero no íbamos a hablar de la luz, salimos no hablando de los pagos, bueno. bueno, nosotros somos así, acostúmbrense. Bueno, cambiamos, cambiamos el nombre entonces. La negligencia de nuestra seguridad. La ne bueno, esto podría ser una parte de loba, la otra parte, bueno, volvemos al tema. <risa> Todos fuimos por otro lado. Es que, ¿sabes qué? Yo trato de acordarme que lo que era chistoso... De la luz y no. no ya puede. la de la talla no me acuerdo para darle énfasis al tema, entonces está mejor. Ay, este. ya te lo digo, está bien, pero deje tomar café que le hace mala la memoria, por lo visto. Bueno. Eh, y bueno, yo veo que aquí todos los que me cuentan que han tenido una mala experiencia o que por lo menos han tenido. ¿Quién? La... Cuéntame, nombre, Ruth. Nombre, y Ruth. ¿Cuál es tu nombre, Ruth? Dímelo. Dime. ¿Dónde vive? ¿Te dijeron, te dieron su correo? Conductor de Uber genérico número 4. Esto fue camino. ¿Cuál de... era el número patente? Ay Dios mío, René, Ay, eso no, fue no, como te hace te tres te años a... cuando traba... que empecé a trabajar aquí. No yo un viejo, y... yo te quise ir a dejar a la casa y yo ahí he hecho pico. Ah. <risa> sí, ese es conductor de Uber no genérico número 503 Nahuara, mm. lo odié Igual le pusimos cinco porque estaba un pandemia el viejo. Te veo de nuevo y te pongo un <risa> No, no lo quiero ver más, señor. Ni se dedique a atender público. Este es una mierda. El carro llegó a las 12 a atender público. Estuvo parado. ¿Cuánto? Todo el día. Todo el día. Todo el día. Hay un movimiento inmensurable Y después el Uber no lo va a dejar a la casa. <risa> no, se puso a reclamar que hay que son dos destinos, que no lo puedo dejar allá. Que tuve que caminar como, ¿qué? 3 kilómetros de retorno. Porque el viejo le dio pereza dar vuelta en línea recta. Bueno, sí. Pero no, este conductor de Uber, por lo menos tuvo, mientras estábamos en el trayecto, mientras había empezado el estallido social, me comentó la anécdota de que aquí la delincuencia queda impune porque las leyes son muy abstractas y son muy fáciles de manipular, sobre todo para quien incumple la ley. porque es mentira, sí. te corté, es mentira. No, porque a él, no sí, mentira. a él le robaron, él le intentaron robar el auto y él le, le dio unos batazos al ladrón. Y, y llamaron a Paco, qué huevo. <risa> y ay casi me meten preso a mí por lesionarlo a él y él era el que estaba robando y yo en parte entiendo que no debió lesionarlo tan gravemente pero ay porque se lo llevan preso a él y al Paco no, y no, al ladrón no, no, se hay lo toda llevan razón, libre toda razón. primero cuando acá primero aquí no aplican la ley ese es el problema mm. no es que no no necesitan más ley porque aquí por, por nada te va a ir daño hay que ser huevón para que te pille como, como el taxista de Uber, o sea, como el Uber, ¿cachai? Que le pegó un batazo y llamó a los pacos lo cacharon. Uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, ay, por eso es la opción. Y tiene que ser, cuando tú peleas con alguien, tiene que ser, lo que tengo entendido yo es que tiene que ser, si es combo con po, puño con puño, puño, cuchillo con cuchillo, palo con palo. O sea, tiene que ser. Vaso mira, con si te vas a desangrar, que sea de forma igualitaria. <risa> sea, pareja. Ay, te faltaba paso ese día, ¿verdad? Divertido. Total. Bueno, volviendo al caso, igual esa ley es muy abstracta porque, o sea, si te roban y detienes le, le al, al ladrón, ay, que lo tumbaste la bici, tienes que firmar un acta porque tumbaste al, al ladrón de la bici por recuperar tu teléfono en el centro. Pero yo te voy a hacer una pregunta: ¿Y en tu país cómo es el asunto? ¿En ah, tu país? ¿Es mejor? ¿Es te... mejor? ¿Ah? Man, en, mi, en mi país ¿Por qué me pegáis, que soy violento, No, estoy intentando, estoy intentando que te calles para terminar la idea. Buena pregunta, señorita Polo. Bueno, en mi país todo se resuelve a que si no tiene navaja, tiene pistola. Te, te ¿Oye, tan violento es violento en Venezuela. ¿Cómo mira, a la mira, a mí yo he tenido la desdicha que me han intentado robar tres veces. la o... no dicha. Desdicha, ah, desdicha bueno. Que me han intentado robar tres veces ¿Y, ¿Y sería, qué pasó? Y sería, por, pobre, no te nada. por suerte me asaltaron primerizo Pobres diablos Que no tenían ni una navaja Ah, <risa> y, ya eran chicos los buenos mm, Sí, pero no te creas En Venezuela, por lo menos en Caracas Hay una banda de menores De 14 años que mataron a dos militares Y le robaron las armas Oye, pero y... eso, es porque, eso es porque hicieron... Por... Ya, está bien, dale, sí. La evolución de Venezuela, así en un sentido menos cómico, pero para dar más contexto y para que puedan entender, era que el gobierno incentivó la disidia y, el fa y las facilidades en el sentido de los delincuentes. Quedaban más impunes, los policías más desprotegidos para poder ejercer la ley. Oye, he visto esa weá antes, weón. Suena familiar, weón. <risa> Y encima la gente apoyaba mucho ese comportamiento, no al de la delincuencia como tal, sino de que ay que el flojo, pobrecito, que no, que no tiene, porque su familia ya lanceó flojo toda su dinastía. Ya, pero, toda ya, pero ya, eso de flojo, es están así, es flojo el weón, no sale a trabajar, no puede, ir, no tiene la condición. Depende eh. de las ayudas del gobierno, si sale a trabajar, sale a trabajar fuera de lo que es lo legalmente comprendido, no tiene que ser necesariamente robar, o simplemente se sabe mover económicamente, pero fuera de lo que es normalmente concebido eh, no, no entendí nada bueno. o sea, por lo menos, tú sabes tipo feriano, pero más clandestino y más turbio o sea, venden drogas, venden cosas robadas, ya, veces. pero eso no es ser feriano eso es ser como un dealer, un dealer algo así, ya, pero el loco trabaja de eso trabaja o tiene contacto de eso ya, pero qué tiene que ver con un loco que tú decís no, es flojo, es flojo porque ese tipo de vida te ofrece mucha retribución por poco trabajo <coughs> en Venezuela, porque tienes cosas que no no se obtienen de la forma normal. Y eso se extendió a varios rubros en el sentido de que por lo menos para uno entrar al supermercado tienes que ser amigo del que coordina la fila del supermercado. Si no te toca hacer como tres horas de cola. De fila... No digas cola que te ofende a tu grupo minoritario y Bueno, aquí en mi país cola significa fila, pero bueno... Acá también.. Y fleto. Ah, ah, yo encontré un nombre que decirte, pero bueno. ¿Cuál? Fleto. <risa> fleto. <risa> ¿Qué mal, es la mala, güey? El fleto. ¡Guau! Ah, wow. ¿Qué es eso? eh es Pero es antiguo. Ajá. Y... Es igual, me mucha gente se puso a vender incluso efectivo, porque la inflación en Venezuela fue tan grande que ni siquiera la propia moneda papel, cosa que es demasiado abstracta. Porque para los que no entiendan, una inflación se produce porque hay demasiado papel moneda circulando. Bueno, adivine qué pasó. Todo el valor monetario se fue para el extranjero en el cambio a Colombia, y entonces había demasiado dinero virtual, o sea, lo que hay en las cuentas bancarias... O sea, los ingresos que uno tiene Digamos como que, ay, tengo en la cuenta esto Pero no puedo sacarlo porque no hay efectivo ni en el banco Porque no hay papel moneda Y el papel moneda que se recicla tampoco llegaba Porque todo se iba a Colombia para un cambio de. Oh, Hoy yo vi, vi un, un, un docu No un docu, fue como una noticia Que habían tirado Había billetes por todos lados, lado wey. Es que a ese punto ya, ya... Es, ya Fue como un millón de... ¿Cómo se llama la tu moneda? Bolívares, bolívares, bolívares Habían bolívares en <risa> plata tirada lo que pasa es que ya, ya no la plata nada. la plata se respalda antiguamente se respaldaba en oro Ajá. en metales justamente era oro ¿cachai? y ahora ahí creo que no se respalda en oro eso, no. eso, se respalda y parece que el sistema te habría que como aclararlo después tiene que ver cómo es cómo se llama cuando tú ingreso no no no no, no se hace hace otra cosa un bueno, amigo me dijo que los países compraban bonos, pero ah. ya no hay un respaldo, ¿cachai? Basado en metales preciosos. Sí, pues, sí, lo eh, Sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Que acá en Chile, para que no pase lo que pasó en Venezuela, porque pasó en el periodo del 70, para que los presidentes no acudan a eso, el Banco Central está independiente del presidente. Mm. Entonces, cualquier presidente. O sea, esa igual la pueden cambiar con la constitución. Sí, o sea, se, se, o sea, se puede cambiar, pero no... O sea, yo creo que así, así como así, no, no... Siempre esas cosas se hacen de a poco. Para hacer eso. Pero acá no, pues, ponte tú en el caso de Piñera, no puedes hacer eso. Y es bueno porque si no te vaya la chucha. Pues. Uh -huh. Y bueno, eh, se, hubo una hiper, mega, super inflación, ya ni saben qué nombre decirle los expertos. Eh, incluso... Inflación nomás, esa fue una, una inflación uh -huh. grande. Inflación. Tanto nombre que le ponen a la de inflación, no me no, porque... ¿De cuánto? ¿De, cuánto? ¿De mil? ¿Ustedes ni no siquiera ponen datos? Hay una web que se llama el CESLA y Venezuela no tiene datos. Mira, mira, hablando... Caga, pues. mira, hay, mira, <risa> no tenés la cagada, Mira, Mira, con decirte que la cagada es tan grande que ni siquiera han entregado datos epidemiológicos de las enfermedades desde hace como qué, 20 años... O sea, ni siquiera sabemos cómo estamos de dengue, ni chagas, ni, ni de rubiola, ni de nada de eso. Todas esas enfermedades... todavía tienen viruela? No, <risa> tenemos difteria, que es más arrecho, porque la difteria fue erradicada en los años 20, 70. No con pero la más vacu... antigua, ¿no? ¿De qué es la viruela? La viruela es antigua y la difteria también es antigua. Pero, ¿qué pasa? La difteria es algo tan sencillo, porque solo necesitas una vacuna... Que, se puede, que tiene que hacerse periódicamente por 10 años por culpa de una ministra boca abierta que habló de más y se puso a insultar no sea a la OMS o a quien sea no llevaron más vacunas a Venezuela en un tiempo y la mayoría de las vacunas que llegan a Venezuela es por sector privado el sector más mermado y golpeado de Venezuela porque no está de acuerdo con el gobierno ¿qué les parece eso mis amigos comunistas? a mí maravilloso porque ahora se van a tener que mamar este huevo pero bueno y eso tiene que ver con que ustedes no tienen luz. <risa> Volviendo al tema. Ah, no, eso. eso ¿sí, ¿Por qué, qué es el país que tiene más luz? Ah, no, eso. A ti te produce mucha extrañeza tener luz más de dos minutos seguidos. <risa> al principio <risa> sí. Yo decía... era, era novedoso para ti esa weá. <risa> sí. También la rueda era novedoso para mí. <risa> no, a mí es que, esa weá me adelanta. O sea, fue en el huevo Y me adelanta. Yo me acuerdo que una de las. Uno va conociendo otros países, no directo, no estando ahí, pero sabe de ellos porque, por el fútbol. Realmente Venezuela era un país que no tenía se, fútbol se sacaba puntos, <ríe> se salía a sacar puntos en fútbol. O recitales de música. Entonces yo conozco la historia de argentina por la música. Ajá. Y Caracas era como... O sea, gente era Caracas, donde se jugaban los partidos. Bueno, ustedes tienen son otra bola, porque ustedes no jugaban fútbol. ¿tú? Béisbol Somos béisbol y sí, basketball. Con... Y uno cachaba, Y en esos tiempos del año 90 igual ¿Era piola pues. Estaban con Chávez en ese tiempo todavía ¿Todavía no estaba la cagada? No, eh, Chávez entró en 99-2000 Para enterarte porque... ah, ah, entonces todavía estaban bien ahí pues, bueno? Todavía Eran, estábamos bien Pero después la gente Era director técnico más pesado no, oh, no se ver No, suerte Se la dio de como director técnico internacional Pero de fútbol estoy hablando Lamento sonar como un cliché de homosexual, pero yo no sé de deportes, así que bueno, platícame más. No, no, no es comentario, pero es que el, el rollo es como que fome que se ha llenado a la chucha. Ah, bueno, no es que... Wea, wea. Bueno, querida gente. Es como este, el argentino. Este, este tema es nació... como nosotros. Ah. Este tema nació, por si acaso, pero interrumpen. Cuando yo vi un... ¿Qué te interrumpe, weón? ¡Cállate, de boca! <risa> ¡Cállate, la jeta, señor Apolo! <risa> yo no interrumpo nadie, weón. ¡Cállate, Lauro Oso! Laura Ayer el palijito me retó porque está jugando con mi hija, weón ¿Puedo terminar? Me dijo que era gritón, yo lo soy gritón, weón Lo que pasa es que tengo la caja toráxica... Me este, este, este, manejo distinto, este, ¿no? Me manejo en el ambiente. Sí, este, me alegro tonto. que puedas. ¡Cachaste, no, weón! Ojalá puedas editar... <ríe> ¡Déjate gritar, weón! ¡¿Qué estás gritando, weón?! <ríe> bueno, espero que me puedan apagar, me puedan apagar el otorrino. Y pueden editar esto porque sí, sí, yo... Difícil porque no tienes documentos legal acá. A ti te pilla un poco y te deporta. Que yo tengo documentos, maldita mierda, no joda. No digas mierda, weón, porque la mierda... ¿Tú sabes de dónde viene el mierda mierda? ¿De ti? No, porque... No, caché. Te... Porque tú no tienes ni teatro, pues, weón. Tienes ese guatón que hace teatro. Pero... Ay, no, acá pero... hay, un, hay un dicho de mierda mierda del teatro porque eh, cuando le iba bien a los artistas... Eh, se llenaba de... bueno, es con plata Y iban en caballo pues, Entonces dejaban la Ah, ya o, Sí es un dato, Como un establo Un dato que hay cortado <risa> Todos los días se puede aprender algo nuevo Lástima que esto me hice sentir más estúpido de lo que ya era Pero, Pero bueno Qué estúpido, bro. ¿Cómo vas a ir a teatro en caballo y esperar que el caballo no se cague? En ese tiempo, pues bueno, bueno. Estamos hablando a... de Chile, no de ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ay, no, no entiendes el olor a mierda. Ay, tu caballo tiene una fuga. No lo imagino. Bueno, este bonito tema surgió debido a que por lo visto nació en Australia, no me acuerdo si era Sydney, debe ser Sydney porque es lo único que es medio relevante en Australia <risa> Y los canguros <risa> Y los canguros <risa> No importa ni una hueva <risa> Ah, y las tarántulas y los tiburones y todo. Ah, los Ah, no esa weá la a encontrar en todos lados Sí, pero no sé Parece eh, Paréntesis, Australia parece como que el país donde Dios tiró todo lo venenoso, ponzoñoso porque es el único país con mamíferos venenoso Por si acaso ¿Mamíferos venenosos? El ornitorrinco. ¿Es venenoso eso? Sí. ¿De ¿Verdad? Sí, tiene un espolón en las patas que... ¿Qué es lo que queda es un espolón? No sé qué es lo que es un espolón. Como una parte del talón. Ah, ya. Yeah. Es como una... ¿Y te como un maguachi? Es un paralizante, sí. en realidad. Creo Ay, que... te pego una patada y qué, cagaste. Te da <risa> un pata... ¿Estás hablando sí. en serio? Sí, en realidad. Oh. Esa bonita unión entre castor y pato tiene veneno. Hoy sí, ya. Dale, ¿cómo era el asunto? Eh, el encabezado, no sé si era verdad, decía, no sé, una ciudad en Australia, Sydney, estaba escandalizada como en la ciudad ah. por, por más tiempo sin luz, por el tiempo de una hora. Una hora. ¿Y cómo creen que me sentí al venir de un país que ha pasado una semana entera sin luz? ¿Cómo creen que me sentí? ¡Me ofende! O sea, mi país debería estar en los récords Guinness por las incompetencias que han cometido a través de los años. No, pero eso no es incompetencia, es corrupción. Es incompetencia, o... es corrupción. corrupción es meter, meter gente inteligente y directamente no meter gente porque se roban esa plata y por eso pasa esa huevada. También. Por eso no tienen luz. Ni agua. Porque se la todo todo los años 90 y ya no te toca. Que en los años 2000, animal... Ya, nah, pero eso fue un proceso, pues huevón. Sí, okay. Ustedes se los vacunaron en 10 años, a los lo argentinos en un siglo. Yo lo he explicado miles de veces. Y a nosotros están tratando en 2 años. Vamos a ver si se logra. Ah, capítulo, este, este capítulo continúa. <ríe> sí, porque ya nos van a funar y tengo que ir a hacer la comida. No, sí, no pero ya, el rollo era de que eso, pues ya era la talla, de que Solo tiene lujo. Pero lo que pasa es que la semana pasada se cortó la loca No, no sé Santiago, Oye, los departamentos, yo vivo en departamento y es como casi ya un sitio O sea, hay muchos departamentos yo, yo me levanto en la mañana Y el loco ve, se levanta y yo puedo distinguir su cara De cercanía, weón ¿no? Es horrible lo que está haciendo acá. Y... Cachai que se cortó la luz y después prendió Cachai Y toda la gente como aplaudiendo, loco ¿no? Aplaudiendo como si fuera como la llegada de no sé, ¿no? Así como la gran gol de Chile y todo lo usted. Y después todos pijeando. Y para mí cuando era chico era súper normal. Mi vieja sacaba la vela, iluminaba todo, cachete, te resalta el, el no te llegaba la luz. Era como más normal que pasar esa noche. Ay, Ahora es esposa. como muy raro. No sé si cristal y tanta, no sé, por llegar la luz, se cortó y. y se manifiesta en el Twitter y todo Ay, no, aquí. Está ahí como que es muy, muy, no sé, como que no están acostumbrados a nada no, no es por tirarle mierda a la gente en general, cualquier persona que no haya vivido un golpe de primera mano Pero por lo menos aquí yo ¿Un golpe que... como cuál? ¿Como el de 17 años? No, un golpe como cuál, el que, que yo estoy viviendo desde hace 20 años con Chávez ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo mis maravillosos 27 años ¿Estás soltero? No, casado prácticamente es lo mismo? ¿Lo has seguido? Ah... Eh, signo zodiacal. Gemini. ¿Eres Gemini? Sí, te lo he dicho por 10 veces. ¿Es verdad? Pues sí. que me caes bien, Mi hija es Gemini. <risa> Mi mejor amiga es Gemini. Oye, en un momento ¿Tú eres tro... Gemini? Yo creo que el Esther era eh, Leo pues yo no, sí, no, no había mucha química. Y no, no, pero no. le voy a decir: ¿Tú cachaste que una vez de Villeta con Madonna? Bueno, de Villeta con Madonna Y a grabar un disco y la loca le preguntó: ¿Eres escorpión? Y le dijo: No, yo no grabo con escorpión Y mira la wea. Bueno, y la Sabrina, ¿qué que... será? Roger, ¿qué será? No sé. Mira, falta sacar las revistas, las revistas tú, ver nuestro horóscopo y pintarnos las uñas porque esta conversación hasta para mí es gay <risa> O sea... ¿Por qué todo es gay de tu punto de vista, weón? Porque ¿quién les da tanta rueda a los signos? Mira, Simplemente, Ah, tú eres Gemini! ¡Yo soy Gemini mira, chévere! La, ma la, maca, yo, la Maca te defiende harto y te quiere harto yo Pero la Maca, veis ¿sabes que este weón es súper Y ¡El Carlos es una minoría! ¡El Carlos es una minoría! De no sé, persona, ahorita, no, ahorita no, todo de el mundo es gay. No, de, no pero esta weá es moda, pues weón. De 10 personas, 2 estadísticamente voy a realizar esos datos porque lo he buscado del dos gay. Y tú, Ay. soy súper clasista. Soy, weón. Bueno, no, que tienen cara de indio, cara de esto, cara de esto, cara de esto Uy, el hueón Y mira que él pensaba que era gay porque estaba escuchando Madonna Yo estaba escuchando Madonna porque me gusta la música weón. Mira, yo lo pensé y te pregunté Y tú me dijiste. Esto no. ya lo conversamos en el capítulo anterior, ya está superado Ajá Deja de decirme, hay que tú discriminas Porque discriminar implica que yo tengo un perjuicio Yo te estoy diciendo El tema es gay, ¿por qué? Porque generalmente loca, que no sé qué, tu signo o sea, es algo muy estereotípico ya, pero te estoy cortando el tema te has ido a jugar títico, bueno, entendiste bro? bueno, ya te, ¿Te la lo... Bloqueé? Bloqueé. mira, Maradroga, ya te bloqueé la jugada Maradroga <risa> <risa> <risa> ¿qué será ese gordo de weón? no sé, yo creo que está nevando en el infierno y no yo creo que sea una, nieve yo tengo una foto donde sale a buscar a chica chica, Mire, no sé, yo creo que eh, yo creo que si nieva en algún lugar donde nunca ha nevado, yo creo que esa es la cocaína que está cayendo. Está cayendo <risa> la cocaína. De... No, Pero no, no. no sé, yo creo que le metieron un golpe en el cielo, cayó el infierno y ahí nevó. <risa> bueno, para concluir el tema, eh, <risa> los carabineros y la luz tienen que ver. Porque si no está carabinero, me pierdo. Pues... <risa> ahí está como cerrado el tema. Gracias, nos vemos en otro capítulo. <risa> Como verán, nosotros somos muy lineales con nuestro tema Los queremos, chao Adiós, Pues, cierra mi piquita Hoy sí, verdad, que el cantor según TikTok es inteligente Y me llevo bien con los Géminis Tengo tres y Instagram dice que tengo cara de Géminis pero yo soy escorpio Creo que... No, no. Y Facebook, yo soy muy guapa. Pero <risa> si lo dicen <risa> las redes <risa> sociales, es verdad... <risa> ¿En qué universo? <risa> ¿En qué universo?